Es el momento de un cambio. Llegó la hora de avanzar. Esta es nuestra oportunidad. Nos oponemos a la corrupción y a la politiquería en la Unipamplona. Esta es una universidad pública. Pública. Pública. Pública. De todos. En la que tú y yo valemos. Ocupamos el lugar 167 de 172 universidades en el país. Esto tiene que cambiar. Únete por nuestra universidad. Es el momento de actuar. Sergio Solarte, Fuerza y Voz del Estudiante.